nueve y pocos minutos y pocos minutos de la mañana a punto de arrancar desde Chinchilla en una nueva etapa de la marcha de la columna del Mediterráneo, las gentes, las buenas gentes de Murcia y las gentes de Alicante, nos encontramos con José Coy, con Pepe Coy, Pepe, buen día, buenos días, hola buen día. a punto de arrancar una mañana fresquita, una nueva etapa, un nuevo itinerario que nos llevará hasta Albacete. Si te pregunto cuáles son tus razones para hacer la marcha, suenan un tanto, a estas horas suenan un tanto redundadas, pero cuéntanos cuáles son tus razones. Bueno, yo estoy en la marcha del siguiente, pues soy parado, ¿eh? estoy ya parado cinco años, podría estar trabajando perfectamente en un proyecto, proyecto de economía social, pero no hay financiación, porque los bancos no dan financiación, porque los gobiernos le dan dinero a los bancos, eh, pero son, en teoría, para cuadrar su cuenta, no son para la empresa, ni para la familia, ni, ni para nada, ¿no? Y, y bueno, por lo que tengo de cincuenta años, me pasa como a tanta gente de 50 años que está en, en situación de exclusión social y por eso, por eso estoy hablando, para que haya trabajo y si no hay trabajo, que haya una protección social suficiente, puesto que si lo, por las políticas del Gobierno no se genera empleo. El gobierno tiene garantizado una renta básica mínima. Eh, Pepe es uno de los impulsores y promotores de estas marchas de la dignidad que ha contagiado el espíritu combativo en todo el Estado español. Eh, Pepe, sé que es un tanto complicado hacer cualquier tipo de valoración, pero te la voy a pedir. ¿Una valoración de lo que estás presenciando, notando, palpitando en tu corazón de lo que está ocurriendo en todo el Estado? Yo lo, lo más importante es que la primera vez que echaste una... Una marcha de estas características en la que coinciden eh, más de nueve columnas y gente de diversos tipos. El protagonismo, digamos, de, de las carreteras lo tiene la gente afectada por la crisis, la hipoteca, etcétera. Y la verdad es que esto tiene que continuar. Después del 22 de marzo tenemos que establecer un plan de movilizaciones porque esto solo lo arregla a los ciudadanos, esto se lo arregla una revuelta social. Gracias, Pepe.